Mientras que la contaminación atmosférica, de agua y acústica estuvo más presente en las últimas décadas, paradoxalmente la contaminación luminosa estuvo en las sombras. Y e no solo a hora de facer políticas que regulen este tipo de contaminación, sino también a nivel institucional, cultural y e científico. E que hay gente que piensa que la contaminación luminosa solo afecta a gente de astronomía, que no te a ver las estrellas que también, pero en 2009 la Asociación Médica Americana declaró este tipo de contaminación, aluminosa como un problema de salud pública. ¿Quieres saber qué es este tipo de contaminación? ¿Qué consecuencias te noceo en los ecosistemas en la salud? Pues quédate, son Diego Ferrat, ambientólogo y oceanógrafo e esto Naturiza. Antes de comenzar el vídeo, quería comentaros que seguro que ya se sabéis, además porque me seguís en redes sociales, que me dieron o premio didáctico de YouTubeiras por achegar de un seito ameno, claro e entretido, contenido científico relacionado con media natural, o co co consumo sustentable, etc., usando a lengua galega y e a tecnología, de manera que a su divulgación sea accesible para todo tipo de público. Muchísimas gracias, youtuberas de verdad que me fai muchísima ilusión, y e muchísimas gracias a toda la gente que me sigues en redes sociales o calle e espero estar a la altura de las circunstancias. Cuando falamos con nuestras amizades o familiares sobre ceos estrelados casi siempre, automáticamente, pensamos en un lugar aislado como puede ser un deserto, un bosque o un mar, como a, si esos sitios fuesen los únicos en los que hay estrellas. A día de hoy, el 60% de la población europea no puede ver a Vía Láctea y el 99% vive bajo ceos contaminados. ¿Cuándo fue la última vez que viches a Vía Láctea o simplemente un ceo estrelado ¿Cuándo fue la última vez que viches un vagalume? A contaminación luminosa es alteración de la luz natural del ambiente nocturno producida por la luz artificial antroposénica. Por decirlo de otro modo, es todo ese excedente de luz que aumenta o brillo del océano nocturno. Según un estudio de 2016, España es el tercer país de Europa con mayor contaminación luminosa, por detrás de Grecia y Malta. Y e curiosamente, Grecia, Malta y e España son los tres países que más horas de luz naturales tienen en Europa. Os humanos tememos deseito innato a escuridad. No obstante, no existe evidencia científica de que incrementar a luz artificial en la rúa disminuya los crímenes y e a delincuencia. Es cierto que sí que afecta a sensación de seguridad. Y e por eso hay varios estudios que intentan determinar cuánto podemos bajar a potencia de luz sin perder esa sensación de seguridad. Y e por eso es preciso preguntarnos por qué y e para qué iluminamos. A ver, teóricamente todas las fuentes de luz artificial tienen un uso específico, pero por lo que sea, es en realidad hay un flujo de luz que sale cara o ceo. Las fuentes típicas de contaminación luminosa son o alumeado público, oscárdaces luminosos, las luces de los coches e, o alumeado dos fogares los e tipos de contaminación luminosa son a intromisión luminosa, esa luz artificial que entra por la sanela procedente de otras casas o aluminado público, o cegamento, producido por ejemplo por las luces de los coches, o barullo luminoso, consunto excesivo de objetos iluminados que pueden causar confusión y e contribuir a accidentes, o ceo resplandecente, esa neboa alaranxada existente en la mayoría de las ciudades durante la noche y, e, sí, las constelaciones de satélites también se pueden considerar contaminación luminosa. Pero para hablar de este señor necesito un vídeo entero, por lo que hemos dicho para más adelante. Paralelamente a los tipos de contaminación luminosa, es importante tener en cuenta la temperatura de luz, en especial dos LEDs, ya que no es lo mismo una luz azul que una amarela. Dende fallanos, o farois de toda vida o de vapor de sodio, que normalmente teñen un ton de luz amarelo, están siendo sustituidos por LEDs debido a Forner Venga, tope. Pero, ¿qué pasa? Que a mayoría de los LEDs que ponen normalmente son de luz blanca o azul, o que se llama popularmente como luces frías. Debido a dispersión de Rayleigh, a luz de longitud de onda curta, es decir, a blanca o azul, dispersa sin más que a de onda longa, que en este caso sería amarela o laranja. Este fenómeno explica que Oceos es azul y que Osolpor tenía tons amarelos y alaranjados. A ver, a priori, ¿why no, se si ilumina más, pues mira, ahí va. Pero ¿qué pasa? Que al iluminar más también ilumina más océano nocturno, te más impacto en los ecosistemas, la biodiversidad, etc. Independientemente de tipo, de la fuente o de temperatura de acor, la luz artificial durante la noche tiene efectos negativos sobre los ecosistemas y e afecta a muchas especies nocturnas como mamíferos, invertebrados, anfibios, aves, peixes o reptiles. E pueden afectar la caza, el no comportamiento, la reproducción, la comunicación, el no emparejamiento, en periodos de sono, en ciclos de cría e hábitats. Unos ejemplos comunes de contaminación luminosa son a alteración o a migración de las aves o las tartarugas que confunden los farois Coalúa. Con certeza, te hemos subido que a luz artificial dos dispositivos electrónicos es perjudicial durante la noche, y e que a mayoría de los móviles de dispositivos tienen un modo nocturno o de confort visual que, que falle pasar de luz azul luz a luz más amarela o alaranjada. La exposición a luz artificial durante la noche está ligada a alteraciones no metabolismo en los ritmos biológicos, aumento de fatiga, estrés, cansancio e insomnio, y e puede ser un factor de riesgo para obesidad e cancro. Eh, ¿Por qué esto a La melatonina, a hormona del sono, forma parte de los sistemas de sinais que regulan el ciclo circadiano. En condiciones normales, los niveles de melatonina aumentan por la noche, después sol Por porém la luz artificial nocturna reduce la producción de melatonina, podiendo causar graves problemas en la salud humana. Quizás no se sea preciso llegar a los niveles de Linda Guedes, una jornalista británica que experimentó de primera mano o que vivir durante unas semanas solamente con luz de candeas. Aceración de luz artificial consume o 20% de la electricidad globalmente producida. Este consumo sigue en aumento. De Defeito en España durante el periodo 1992-2010 duplicóse. A nivel de emisiones económico, hay que ver a contaminación luminosa como un desperdicio de luz. Y e como tal, tengo un potencial de aforro brutal. Solo en Estados Unidos, reduciendo a contaminación luminosa suporía un aforro de 7.000 millones de dólares o año y e un aforro de emisiones de CO2 semejante a de 9,5 millones de coches. Vale, Diego, ¿e ¿qué podemos hacer para evitar esto? ¿Cómo podemos reducir a contaminación luminosa? un Evitando a sobreiluminación. Reducir el consumo de algo es la mejor forma y e más barata de aforrar e evitar un problema. 2. Blindarse completa a dos es e decir, evitar que la luz se emita por arriba de horizontal. 3. Limitar a área de alumiado definiendo bien o espacio a ser iluminado. E 4. Usar luces más cálidas en vez de luces más frías. Yo creo que la causa está clara, vimos qué a contaminación luminosa, qué tipos hay, qué fontes hay, qué posibles soluciones podría haber. Ahora, pelota, está otellando no las administraciones para que regulen cómo podemos limitarla. ¿Okay? O de Vigo, las luces de Nadal O dos leds, o dos tres mil millones ah, de leds Ah, es verdad Música y luz Buah, no tenía peso de esto, pero bueno Supongo que estaré de eso tanto O de alumeado de, de Abel Caballero, o alcalde de Vigo Que puso a Vigo no mapa a golpe de decir Que las luces de Vigo eran mayor que las de Nueva York Repito Vamos a poner nueve millones de lámparas led Bueno, que sepan los alcaldes de Londres Te toque de Nueva York, la alcaldesa de París y el alcalde de Berlín, que vamos a ser el Nova va más. Bueno, ya no cito Madrid-Barcelona porque eso se nos queda allá pequeñitos. Iré a ver a, a, a, al ministro de investigación, que saben ustedes que fue astronauta, y le preguntaré cómo se verían las luces de Vigo desde, desde el satélite desde arriba. A ver, también Asente una aseserada. Es cierto que gastó 42 veces más que Barcelona en las luces de Nadal, pero siguen siendo menos de 3 euros por habitante. También es cierto que puso a Vigo en un mapa y atrae a mucha gente de otras partes para ver las luces. No, a ver, ahora en serio, no sé por qué hay que limitarse a criticar o al humedado de Nadal de Vigo, cuando puedes criticar o da ciudad entera. En ni tan sequera limitarse a Vigo, cuando hay ciudades como Huelva, Cádiz, Granada, Melilla, Valencia o Bilbao, que teñen mayor contaminación luminosa que Vigo. <coughs> Quiero lanzar una mensaje importante dirigida a nuestro alcalde. Yo sé que todo lo que fas, falo por lo vendas viguesas y e vigueses. Sé que una de las cosas que más te gustan son asillas tíes. Sí, no porque te es publicidad por todas partes, pero que creo que ti no sabes e que o aluminado de Vigo está poniendo en perigo o distintivo Starlight, que o distintivo que da a Fundación Starlight a sitios concretos con una excelente calidad de toceo. En Galicia solo hay dos sitios que teñen este distintivo: un en o concello da Vega, entre Vinca, y e otro en Ellas 10, no Parque Nacional. Intentemos por lo menos cuidar aquel en no que tenemos un impacto directo. Antes de marchar, quería hablaros de un proyecto de divulgación científica, no, eh, no EMU, llámase Ceos Galegos. Tratan temas de física, de química, de biología, de historia, e empregando siempre fotos de ceos galegos, de paisajes nocturnas fermosísimas. Y e también falan de cosas como la contaminación luminosa. Podedes pasaros por la web, porque la verdad es que es una maravilla teñen más de 350 fotos publicadas e explicadas, y e casi de un milleiro de personas registradas. Además, fan concursos de astrofotografía, y e o mejor, teñen una tenda por si te gusta Moiton e Imase, ou queres marcar o quieres mercar o su calendario. Eu creo que llevó a pedir a Reis Magos o calendario de ceos Galegos. Ya que estamos hablando de lámpadas de luces, ¿sabías que la lámpara Maislon Seba do Mundo le va funcionando desde 1901? Atópase en no el Parque de Bombeiros de la ciudad de Livermore. California y hay una cámara viseando a 24 horas. Muchas gracias por llegar a tu final de vídeo, espero que te gustara, no te esquezas de suscribirte, comparte con tus amizades y e vémonos en siguientes vídeos. Un aperta y e abur.